que tú me enseñaste yeah, yeah. a estar solo y aún así sentirme bien yo quiero verte otra vez quiero hacerlo otra vez desde que ya no me ves la misma no volviste a ser yeah. Oh, yeah. Por ti, dime si tú quieres y no importa si la vida es corta para hacerlo conmigo tú puedes. Quiero que me bailes, como tú lo sabías hacer. Quiero que te sueltes y nos vamos a perder, Ey, y no volvemos por aquí. Si tú me dices que sí, sí. Lo dejamos todo a un lado, nos escapamos No les preguntamos, solo nos volamos yeah. Ya después si queremos volver Nos camuflamos con la gente para que no lo noten si lo hacen, me da igual, no lo tenemos que ocultar. Solo déjate llevar conmigo a otro lugar lejano. Toma mi mano, yes. no te asustes si las apretamos. Wow. ¿Que eso es parte del proceso? Obvio que sí. Yo soy adicto al exceso. ¿Tú lo sabes? Que provoca tu mirada? ¿Sí? ¿Y que me pide tu cuerpo? Yeah. Ten cuidado si me. Si la vida es corta Para hacerlo conmigo tú puedes yeah. Tú puedes buscarme cuando, cuando quieras. quieras Contigo me vivo la novela yeah. Nunca conocí a ninguna como ella Y hoy es seguro que la voy a ser mi nena uh -huh. Contigo quiero hacer lo que nunca con nadie uh -huh. Eres la única que quiero ver en este baile uh -huh. Si te tengo me da igual que el resto me fallen Si me quedo solo no tendré que preocuparme uh -huh. Porque tú me enseñaste yeah, yeah, me enseñaste, baby, A estar solo y aún así sentirme bien Yo uh -huh. quiero verte otra vez uh -huh. Quiero hacerlo otra vez uh -huh. Desde misma no volviste a ser, bien claro yeah. no. Ten cuidado si me ves, sí. Ten cuidado me tienes porque voy por ti, por dime tí. si tú quieres sí, y no importa si la vida es corta, para hacerlo conmigo tú puedes. Yeah. Ten cuidado si me tú quieres y no importa si la vida es corta para hacerlo conmigo tú puedes yeah. Ey. yo soy Blas y si me ves, ten mucho cuidado